mobile anteriormente conocido como Call of Duty Legends of War, es un videojuego shooter en primera persona para móviles desarrollado por Team Studio Group, estudio interno de Tencent Games y distribuido por Activision. Es gratuito y está disponible para dispositivos Android y iOS. El 19 de marzo de 2019, Activision anunció oficialmente el juego. Este fue lanzado el 1 de octubre de 2019 en las regiones seleccionadas. Multijugador Call of Duty Mobile incluye la experiencia multijugador de Call of Duty, Battle Royale, con más modos y contenido, eventos por tiempo limitado, así como novedades que se añadirán de forma periódica. En el multijugador, los jugadores podrán experimentar el estilo de combate Call of Duty fluido y en primera persona. Algunos de los modos preferidos por la comunidad como duelo por equipos, buscar y destruir y todos contra todos. En mapas como Newtown, Crash... Jack y muchos otros. Los jugadores pueden ganar y desbloquear personajes clásicos de Call of Duty como John Soap, McTavish y Simon Ghost Riley de la serie Modern Warfare, así como Alex Mason de Black Ops. Armas, racha de bajas y la opción de personalizar equipamiento también forman parte de la experiencia definitiva Call of Duty. El modo Battle Royale presenta una versión única dentro del universo Call of Duty, específicamente construido y adaptado para Call of Duty Mobile, con hasta 100 jugadores que luchen por la supervivencia solos en dúos o en equipos de en un mapa diseñado exclusivamente para el título móvil, con ubicaciones de la franquicia Call of Duty. Los jugadores pueden luchar por tierra, mar y aire con vehículos que incluyen un ATV, un helicóptero y y una base táctica, mientras intentan hacerse con equipamiento y armamento. Call of Duty Mobile cuenta con contenido adicional gratuito y que está disponible por temporadas, incluyendo modos de juegos, customización, ítems variados y mucho más. El primer evento global de la comunidad, conocido como Lighting of the World, se presenta como la celebración del lanzamiento del título. A medida que más fans disfruten del juego, se desbloquearán nuevas recompensas de forma gratuita, incluyendo camuflajes para una gran variedad de artículos in-game. Los jugadores podrán verificar el progreso global en la sección eventos de la app. Curiosidades. El videojuego es del género FPS, distinto a su predecesor Call of Duty Heroes, el cual es sobre estrategia. Por cierto, por favor suscríbete a mi canal ya que me motivas a crear más contenido y además es gratis. No olvides de que me puedes seguir en mis redes sociales como Twitter e Instagram para más contenido así. Y sin más, deja tu like.